Continuando con el módulo rectificado trifásico, vamos a ver carga resistiva capacitiva, que quizás es el puente más utilizado para la alimentación de equipos electrónicos. Entonces, este puente está compuesto por 6 diodos, y a nivel del de, bus de corriente continua, se nos presenta un condensador, para cuya finalidad es reducir el rizado de tensión sobre la carga, en este caso representada con una resistencia. Entonces vemos la tensión y la corriente sobre el sistema, es decir, la corriente que entra al puente rectificado, es decir, al condensador y a la resistencia, y la tensión que ve el condensador. Vemos un bajo rizado a nivel de la tensión, graficada en azul, y pulsos de corriente a nivel del de condensador, de la entrada del condensador. Si vemos el contenido armónico, vemos un contenido. Bastante suave en lo que respecta a la tensión, vemos tensión media y muy poco componente armónico en tensión. No así el contenido armónico de corriente a la salida del puente de diodos, donde tenemos fundamental primera, tercera y así sucesivamente. Si vemos la corriente en el sistema, tenemos tensión sinusoidal, nos altera por el puente y tenemos dos pulsos de corriente en el semiciclo positivo y dos pulsos de corriente en el semiciclo negativo. Si vemos el contenido armónico, vemos que la tensión nada más tiene componente fundamental, la corriente solamente tiene componente en la fundamental quinta, séptima, onceava. Y 13. Fíjense que no aparece la armónica 3 debido a que el puente no tiene retorno por neutro. No puede circular corriente en neutro porque la sumatoria de las tres corrientes debe ser 0. Vemos que el contenido de fundamental supera el 65%. El de quinta está por encima del 50%. Es decir, que el THD o el impacto armónico de este puente es superior al 50% sobre la red del sistema trifásico, es decir, que este esquema de conversión donde utilizamos un bus DC con condensador impacta notoriamente al sistema de potencia pero beneficia la carga de corriente continua dado que disminuye el rizado de tensión. Entonces vemos que la mayoría de esta aplicación es nociva para el sistema de potencia, pero es beneficiosa para el sistema de corriente continua. Es decir, como siempre lo hemos discutido a lo largo de los distintos temas y los distintos módulos que conforman el curso de electrónica de potencia, siempre que obtenemos un beneficio, lleva consigo un pago por ese beneficio. En este caso, tener una mejor rectificación en el lado de corriente continua trae consigo un mayor impacto sobre el sistema de potencia. Los invito a ver el último tema donde hablaremos de algunas aplicaciones donde vamos a tratar de minimizar el problema que acabamos de ver y cómo vamos a controlar los tiristores del puente. Gracias por su atención.